Bienvenidos al curso de tópicos avanzados de software. En esta oportunidad explicaremos cómo funciona el diseño guiado por pruebas, más conocido como Test Driven Development. Basado en el artículo How to works, de Joe Rainsberger. Para comenzar, imagino que ustedes conocen este diagrama. Para aquellos que no, se trata del modelo cascada monofásico. El proceso consta de requerimientos de sistema, requerimientos de software, análisis, diseño, codificación, pruebas y operación. Nuestro principal objetivo es explicar por qué TTT es efectivo como proceso de desarrollo de software, para lo que podemos aplicar la teoría de colas y generar algunas conclusiones interesantes. Vamos a centrarnos en esta parte del sistema. Dado... Un proceso B el cual sigue de un proceso A. Algunas veces en la realización de B nosotros necesitamos realizar parte de A nuevamente. A esto lo llamaremos retrabajo. Nosotros podemos remover la necesidad de retrabajo tomando una parte del proceso B y realizarlo antes del proceso A. Nosotros escribimos código luego lo probamos. Tristemente, en muchas ocasiones encontramos defectos, el cual nos hace cambiar el código ya escrito, luego de que pensamos que habíamos terminado, hasta el punto que esto se puede repetir muchas veces. Esto se puede solucionar aplicando la teoría de colas. Si codificar es nuestro proceso A, y probar nuestro proceso B, la teoría de colas, Indica que B se puede realizar primero y luego realizar A. Por lo tanto, primero debemos hacer las pruebas y luego el código. Esto se convertirá en un ciclo virtuoso donde nosotros escribimos solo el código que necesitamos escribir para pasar los test que escribimos. Usaremos para este ciclo el término de Test First Programming. Cuando nosotros practicamos Test First Programming, nosotros diseñamos con tanto detalle como podamos antes de escribir la primera prueba. A continuación, usamos las, las pruebas para ayudarnos a codificar nuestra aplicación correctamente. En la mayoría de los equipos, la mayor parte del tiempo pueden usar Test First Programming para reducir su tasa de errores a cero, lo cual incrementa su productividad y mejora su habilidad de entrega. Ayudándoles a perder menos tiempo agonizando sobre si se debe corregir los errores finales en un release. Pero esto no es todo. ¿Qué pasa si ahora agregamos la fase de diseño a nuestro sistema? Después de un tiempo, reconoceremos un nuevo ciclo infinito. Encontraremos partes de nuestro diseño difíciles de probar o encontraremos parte de nuestro diseño que no se ajusta a lo codificado. Aplicando el mismo razonamiento utilizado anteriormente, realizaremos Test First Programming antes de comenzar a diseñar. Realizando estas actividades en cortos ciclos, podremos validar nuestras ideas de diseño e implementar solo aquellas que realmente se justifiquen. Si se incluye la refactorización en nuestro proceso, se puede crear solo el diseño necesario para resolver el requerimiento actual y mejorarlo a medida que se requiera. Este nuevo ciclo virtuoso combina Test First Programming y el diseño evolutivo a esto lo conoceremos como Test Driven Development, permitiéndonos verificar nuestra implementación y nuestro diseño con los tests escritos. Extendamos esto más allá y llamemos a análisis al proceso de descubrir las funcionalidades que deseamos en nuestro software, siguiendo el método utilizado hasta ahora Aislemos la fase de análisis junto con la fase de test driven development. Realizar esto puede llevar a construir algo que no es lo deseado. Consideraremos nuevamente la teoría de colas y repitamos el procedimiento aplicado hasta ahora. Uniendo estas cuatro fases en cortos ciclos, obtendremos con resultado software implementado con baja tasa de errores sin sobrediseño y que cumple con las reales necesidades solicitadas. Llamaremos a esto Behavior Driven Development, desarrollo guiado por comportamiento. Finalmente, reincorporamos este proceso en forma de múltiples ciclos a nuestro proceso principal. Esto ha sido realizado por el grupo Lobo Ágiles, conformado por Adriana Reynoso, Cristian Avendaño, Francisco Gutiérrez y Cristian Navarro.